De la interacción de anatomía y fisiología es de donde surge la osteopatía. Desde la osteopatía eh, lo que se plantea es un tratamiento y un diagnóstico global del paciente integrando los diferentes sistemas que, lo, que componen el cuerpo, estudiando la interrelación entre todos ellos de manera que comprendemos qué es lo que realmente le pasa al paciente y en base a eso aplicamos un tratamiento adaptado a sus circunstancias personales y particulares. El abordaje que se hace tanto diagnóstico como terapéutico es mediante la terapia manual, lo cual consigue llegar a muchísimos pacientes con muy poquitas contraindicaciones. Las principales ventajas que tiene el abordaje osteopático para un fisioterapeuta van sobre todo desde el diagnóstico diferencial, es decir, el conocer cuál es la causa que provoca el desequilibrio de nuestro paciente, que finalmente nos lleva a tener síntomas. Nos permite abordar al paciente, como digo, desde la causa, no desde el síntoma. En fisioterapia tenemos muchas técnicas sintomáticas que están enfocadas a tratamiento de el dolor o de la inflamación, pero muchas veces estos síntomas son consecuencia de un desequilibrio biomecánico, metabólico, neurológico, que podemos abordar y comprender mejor desde el planteamiento osteopático. Uno de los principales beneficios del de tratamiento osteopático eh, está en evitar recidivas. Al tratar la causa, evitamos que el problema que tiene el paciente vuelva a aparecer con el tiempo en España tenemos la posibilidad de atribuir esta metodología osteopática al fisioterapeuta, pues eh, así está reconocido en el libro blanco de la fisioterapia como eh, competencia del fisioterapeuta. Este máster universitario en abordaje osteopático del aparato locomotor lo que plantea es ese diagnóstico global, el conocimiento de las interacciones de los sistemas, las relaciones, anatómicas entre una región y otra, todo este análisis de causas más allá del síntoma es lo que tratamos de aportar en esta formación de osteopatía. Con un enfoque clínico, un enfoque que trate de dar al alumno egresado herramientas tanto de diagnóstico como de tratamiento manual que le permitan reducir tiempos de tratamiento, aumentar la eficiencia y que el paciente pueda recuperar su vida normal lo más rápido posible.